I'm sorry if I embarrass you, because you don't stand for anything. Donde estás? Girl? Voy a buscarte, soy muy cobay. Me pregunto yo, no sé incluso pa' dónde voy, solo quiero estar con vos. Dormir juntos en Nueva York. Y no sé si lo lograré, pero quiero un futuro contigo tener. Sé que si subo vuelvo a caer, pero quiero tu apoyo pa' volver a crecer. Y yeah, yeah. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No encuentro respuesta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te muestras? ¿Dónde estás? Que voy a buscarte Soy muy cobarde Creo en el amor, a mi conciencia le duele que fuimos un tú y yo y si es finito por ser endiablado era infinito. Mi alma pide a gritos ese abrazo que necesito. No creo que llegues pronto, son tus pasos sabios y lentos y por lo pronto estoy de acuerdo. Siempre estarás en mis adentros embelleciendo sueños porque eres la antelequia que vive en ellos. No sé por qué me siento tonto, será porque intento encontrar algo roto. puedo igual seguir si no te conozco, no quiero vivir sufriendo te poroso. Todo se supera en esta vida Pero eso es duro si no tienes compañía Igual no debes tener siempre esa luz del día Porque habrá noches que no iluminarán las vías ¿Dónde estás, girl? Voy a buscar